Durante la filmación de la película ¿Ha quedado material fuera de lo que vemos en pantalla? Algunos materiales sí Pero en rigor eh, Hay dos escenas que no se pudieron filmar Por la pandemia Una era en Mar del Sur y otra en Córdoba eh, nosotros filmamos durante el 2019 eh, Algunas cosas en el 2018 Y teníamos un primer armado Que íbamos a ir a Mala Work in Progress Y justo vino la pandemia Entonces en un momento dado Decidimos terminar la película con lo que teníamos Pero sí, hay muchísimo material Como siempre pasa Queda un montón de material fuera del corte final O sea, se siente como si fuese un final Medio con un cierre abrupto entonces no, la película, digamos, eh, no es que quedaron cosas fuera de la narrativa, simplemente que sobró material, digamos, que filmamos un montón de cosas que finalmente no quedaron dentro del guión. ¿Cómo es que termina escalando la necesidad humana de la electricidad a terminar alejándose de la sociedad misma que hay a través de las ciudades? Sí, eso es como una metáfora en realidad de... o sea, la película propone un juego al espectador a partir de un hecho real que son los apagones en la ciudad de Buenos Aires y una gran investigación acerca de la electricidad y el tema de las tormentas solares y ponerse a pensar qué pasaría si eso sucediera en nuestra modernidad. Después la película propone un juego un poco de, de cuestionarnos la vida automática que tenemos, donde todo está a mano, donde digamos, no, no somos conscientes de todo lo que se mueve para nuestra supervivencia y que, eh, digamos, en el medio sucedió lo del COVID, que nos vino a a mostrar que algo más grande que nosotros podía como coartar nuestra libertad o nuestra cotidianidad. Lo eh, frágil que es la condición humana. Claro, y la película reflexiona un poco, digamos, eh, por mi, el, mi personaje dentro de la película es un personaje que depende exclusivamente de la tecnología para trabajar y para vivir y un poco es como hay como cierto humor negro de que no sobreviviría porque yo no estaría, no estaría como dispuesta a irme a vivir al campo o a un lugar a, digamos, a plantar mi comida o a sobrevivir. Eh, cierta distopía que se propone al final de la película tiene que ver con un poco el estado de ánimo que provocó el COVID porque nosotros terminamos de montar la película durante la pandemia entonces es como le pasó a muchas películas quedaron como un poco teñidas de ese desasosiego o ese vacío que todos experimentamos durante el encierro. Y un poco, lamentablemente, no se detuvo, porque cuando yo estrené ahora la película en el Festival de Málaga, ya como película terminada, fue justo un mes después que empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, y ya se hablaba mucho en Europa de la crisis energética y de los, eh, lo, las posibilidades de que se quiebre el suministro de alimentos, y bueno, son cosas que están latentes y que lamentablemente no mejoraron, y que, y que estamos ahora, digamos, en, en una especie de circuito de cambio climático, de crash financiero, de todo tipo de inestabilidades. Y creo que el gran aprendizaje que hicimos los humanos en el 2020 es poder vivir con la incertidumbre, donde ya nuestros planes no pueden ser muy a largo plazo, más allá de la coyuntura económica de cada país, como puede ser la Argentina, y con la inflación, con ciertas variables, no podemos hacer grandes planes. Pero creo que ahora se transformó en algo mundial, donde... Donde el futuro es difícil de imaginar. La película juega mucho con la metáfora y con, con una especie de juego. digamos No pretende como un... Eh, digamos No es una película científica, a pesar de que hay un par de científicos, personas digamos claro. que saben y hablan, pero no es la idea de la película. La idea de la película es como un un ensayo personal, documental, que propone un juego, ¿no?, a través de una neurosis que puede ser el molestarse por los cortes de luz y a pensar un poco más en el, en el, en el claro, Big Picture. Claro, de una mirada ¿no? local a una más global. Claro, nada, una mirada del Big Picture y, y detenerse, porque uno sobre todo viviendo, por ejemplo, en una ciudad como Buenos Aires, donde se vive a mucha velocidad, uno básicamente lo que hace eh, es estar automatizado. Voy a comprar comida al supermercado, saco plata del cajero automático, eh, su vida ya tiene una velocidad predeterminada y hay como un montón de cosas que damos por sabidas pero no somos capaces de conseguir nuestra agua potable ni. no sí. somos autosuficientes no, y, y como plantea uno de los personajes o sea, si vamos a un bosque ahora no somos capaces de distinguir el fruto que puede ser venenoso o el hongo que se puede comer como documentalista siendo que tenemos acá el apagón como un disparador para esta película que tiene una gran elaboración y... Un gran traveling tremendo con un montón de participantes um, ¿Cree que lo que sucedió en la pandemia Y lo que está sucediendo ahora mismo Como dijo en el conflicto global bélico Despierte alguna próxima elaboración de su parte? ¿Alguna próxima película? La verdad es un tema que a mí siempre me inquieta Y tengo como muchas investigaciones al respecto Ahora estoy haciendo, empecé una nueva película Que nada que ver, es totalmente, digamos, intimista y abstracta o sea, como una película mucho más pequeña porque esta película eh, que la produjo Sergio Criscolo sí. eh, supuso como, como un esfuerzo económico muy grande, con problemas con la suba del dólar, con problemas con el instituto de cine, que ahora estamos bordeando eh, la extinción de la ley de cine si no se hace la prórroga del sí, en, se en senador. Entonces, eh, digamos como que estoy pensando como en proyectos más pequeños digamos que sean como más fáciles de hacer en cuanto a términos económicos porque después el tiempo de la creatividad el tiempo de guión y montaje siempre es el mismo no importa si son películas grandes o pequeñas la temática me sigue interesando en el sentido de que estoy siempre atenta a lo, a lo que está pasando acá en la Argentina eh, eh, con el avance de la ultraderecha en Europa o en Estados Unidos el cambio climático nos digamos, nos, nos convoca a todos ahora que vamos a tener por tercer año consecutivo la niña y que vamos a tener otra vez un verano muy caliente, hay sequía eh, bueno, el tema de la guerra sería como el mal mayor, digamos, porque no sabemos cómo va a terminar el chiste eh, y bueno, todos los problemas económicos que hay en el mundo y, y que parecen no tener solución y mientras tanto la vida sigue y creo que ahora lo que, lo que me pasa después del 2020 este, siento como que el presente tiene un valor mucho más importante. Como realizadora, y ya terminamos con esta última pregunta, ¿qué es lo que te deja esta película? Y Esta película me deja como un poco la paradoja de que... todos mis trabajos siempre son ensayos personales que parten de ideas muy pequeñas. Esta película supuso como un esfuerzo de producción, de movimiento y de, y de riesgo económico. Que, que, bueno, que es como muy desgastante y que, como, como que ahora siento ganas como de meterme en un mundo creativo sin, sin tantas presiones económicas. Quizás en la Argentina sea un poco una utopía, pero yo considero igual que cuando alguien tiene la necesidad de contar una película va a encontrar los medios, aunque sea filmando con un celular. Hoy en día, la, aunque sea en TikTok o en las redes sociales o en YouTube, yo creo que hay muchas formas hoy de contar cosas. Eh y el que quiere contar una historia lo va a hacer con el formato que sea